Reliberación, Miguel Enrique, en su documentar el, el de octubre, al principio de dos años, del 18 de octubre, las imágenes que estamos observando corresponden al comienzo la senda que marcaban los estudiantes. A no olvidar a los países de arrebocas, la radio de Liberación. Invita a este documental periodístico las transmisiones en directo realizadas ese día, el viernes 18 de octubre. Podemos ver la represión, podemos ver la represión contra los estudiantes, los manifestantes. Este es el Chile que no queremos, el Chile de la represión. El pueblo comienza a despertar. No, no vemos como a pesar de la represión manifestante una señora insiste en enfrentarse a los pacos está lleno de gases en estos instantes el ambiente es irrespirable sin embargo la manifestante continúa Demostrando su rabia, su indignación. Quisiéramos ver más mujeres, más hombres encarando a los pacos, sin miedo. Quisiéramos ver más. ¿Qué sientes por esto en estos instantes? Estás en vivo. ¿Sabes lo que yo siento? Que utilizan a carabineros como los terroristas de Estado en contra de las justas del pueblo. La gente está cansada de tanta injusticia y es la única manera que tiene que hacer que es la única manera que puede hacer reclamar pero ellos no lo permiten y te acusan de violento cuando los violentos son ellos porque ellos son los que ejercen violencia todos los días contra el pueblo con, las, con todos los robos, con las AFP, con, con las Isapre, ellos son los que nos roban todos los días la gente paga sus impuestos sin embargo ellos, ¿qué es lo que hacen? dime, ¿ah? pescan todo su dinero en países fiscales hacen boletas truchas ¿Ah? todas esas cosas son lo que ellos hacen ¿y cómo estamos nosotros? luchando y, puede, y, y resulta que nos, nos, nos quitan el derecho ¿y qué, qué dices tú de aquellos que se mantienen en sus casas observando y no se hacen parte luchamos de. luchamos por ellos? que también entiendo que hay cierto grado de cobardía frente a esto, pero yo te digo hoy en día me enfrenté a carabineros con las manos limpias ¿y qué es lo que hacen ellos? cobardemente te tiran en bombas lágrimas pero si tú no eres capaz de luchar te diré que sí hay gente que puede luchar, que todavía es valiente y capaz de hacerlo, pero debemos hacerlo hoy en día. Podemos ver en estos instantes cómo se preparan para seguir reprimiendo. Son dos piquetes de carabineros que se encuentran apostados acá en el Mandejón de la Alameda. El resto está custodiando las estaciones de, de metro. ¿eh? No son más de, más de 15. ¿Mm? La media está totalmente tomada por los manifestantes. La represión no ha detenido ni ha logrado controlar lo que ellos pretendían, ni mucho menos hacer que la gente tenga miedo. La gente ha comenzado a perder el miedo. Esta es la indignación de un pueblo. Esta es la indignación de un pueblo que se resiste a ser borrego. ...que se resiste a quedarse en sus casas... ...que está luchando... ...por cada uno de los que hoy día... ...está tranquilamente camino a sus casas... ...este gobierno... ...ha buscado enfrentar a los usuarios... ...para justamente... ponerlos en contra de los manifestantes y los estudiantes... ...criminalizar las protestas sociales... ...esta es la raya de un pueblo... Esta es la raya de un pueblo que reacciona ante un sistema. Podemos ver los manifestantes, se han tomado la alameda y continúan en las calles. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando. No nos podemos quedar indiferentes. Despierta, Chile. Despierta. No te quedes observando. Es hora de luchar. Despierta. Si tienes dignidad, sale de la comodidad de tu hogar, sale de la comodidad donde estés. Ya basta. Terminemos con este sistema. Desatemos esta rebeldía. Este camino que los estudiantes en esta primavera han logrado sembrar en estos días. Evadir es otra forma de luchar. Evadir es una forma de luchar. Y siguen rimiendo, como podemos ver, siguen lanzando lacrimógenas. Como ven, acaba de cruzar dos bombas lacrimógenas en mi cara Nos cuesta desplazarnos por lo que hace transmitiendo en vivo América, con Diagonal Paraguay. La represión desatada por el gobierno de Piñera contra los manifestantes, contra los estudiantes. Nos encontramos en el, frente al Cerro Santa Lucía, los estudiantes y la gente que se comienza a congregar, a luchar por sus derechos. La gente comienza a perder el miedo. No es momento de quedarse en las casas, es momento de sumarse. Se está luchando por ti, por cada uno de ustedes. Basta de, de represión, basta de sistema represivo, basta de alza. Basta de esta clase política corrupta. La gente se manifiesta en estos instantes, en toda la área. Chile comienza a despertar. Están midiendo en vivo desde la Alameda, frente al Cerro Santa Lucía. No es hora de quedarse en casa, es hora de salir y manifestar la rabia. Es hora de manifestar contra el sistema, el sistema represivo. Carabineros reprimiendo. Vean ustedes, en estos instantes se lanzan. La gente perdió el miedo. Este es el Chile que queríamos ver. El Chile decidido. el Chile que no se queda quieto. En estos instantes enfrentamiento con carabineros. La fuerza represiva que ha golpeado a estudiantes en los vagones del metro. ¡Que el mundo lo sepa! Este es el, estos son los carabineros de Chile. Este es el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la derecha. Responsable político de esta represión. Re responsable político de lo que pueda pasar en el transcurso de este día de la tarde. La represión ha sido violenta. Y el pueblo reaccionado, cansado. El pueblo se revela. No es hora de quedarse en las casas. No es hora de quedarse viendo en los ordenadores o en, su, o en su teléfono celular. Es hora de salir y manifestarse. Es hora de hacer sentir la rabia, la rabardía. ¡Basta ya! Aprendamos de los pueblos que han luchado. Aprendamos de los pueblos que han sido valientes, que se han salido a defender sus derechos. Pueblo que se quiera en las casas. Es pueblo borrego, es pueblo cobarde El pueblo debe salir a las calles a manifestarse Justamente como carabinero Y esta es la inteligencia del Ministerio del Interior Ha sitiado las estaciones del metro Con contingente policial En estos instantes la Alameda no tienen los suficientes pacos para poder reprimir ¡Poterno! ¡Poterno! ¡Poterno! tranquilo, tranquilo nos encontramos en la Alameda La represión se ha hecho sentir en este día. La gente se desplaza por los interiores de los pasajes. Esta es la realidad que estamos viviendo. Esta es la realidad de este gobierno de derecha, este gobierno represivo. Las grandes alamedas tienen que abrirse por donde transite el hombre libre. Esta represión que estamos viendo en las calles es respuesta de un gobierno de derecha, un gobierno que ha reprimido y ha pretendido criminalizar a los estudiantes y a los movimientos sociales. Transmitiendo en vivo en esta jornada de día viernes, donde hemos visto dentro de la estrategia comunicacional y que los canales y la prensa institucional burguesa seguramente pondrán en primera plana. Usuarios caminando para llegar a sus hogares. Las puertas de los accesos a, a, a las estaciones de metro. Esta es la realidad. La gente resiste. La gente no se va. Acá la prensa burguesa institucional no la hemos visto. Tampoco ha mostrado la cobarde agresión contra estudiantes al interior de los vagones del metro. Hay detenciones. Podemos ver que es un lo que se resiste. Detenciones... El agua nos golpea, nos lanzan Pero no nos vamos a ir ¡No nos vamos a ir, carajo! ¡Basta de pueblo borrego! ¡Sale a luchar! Nos podrán reprimir, nos podrán golpear, nos podrán mojar Nos podrán gasear pero acá está el pueblo en las calles luchando, acá está el pueblo, el pueblo que comienza a despertar. ¡Despierta Chile, carajo! ¡Despierta Chile, carajo! ¡No te quedes en tus casas! ¡No te quedes tranquilo observando! Acá se está luchando por ti, por cada uno de ustedes. Un periodista no puede ser imparcial ante las desigualdades, ante las situaciones arbitrarias. Y eso es lo que ha generado este gobierno de derecha Esto es lo que hoy joye... Ustedes ven Cómo se sigue reprimiendo Nos gasea Pero acá está el pueblo El pueblo que no se va El pueblo que resiste Bueno, los efectos de los gases eh. por los gases lacrimógenos. Se hablaba que un periodista no puede ser imparcial ante las injusticias, ante las desigualdades. Es hora de despertar, despierta Chile, no te quedes en tus casas. Es hora de salir a luchar. Esta represión, tal como tú señalas, Rosario, hay que responder con rebelión. El pueblo tiene derecho a, re, a rebelarse contra un modelo injusto, contra un modelo depredador. Esta derecha que pretende someternos, que pretende confrontar a la ciudadanía, aquellos que no escucharon el despacio anterior, dentro de la estrategia comunicacional del gobierno de Piñera y del Ministerio del Interior, fue justamente cerrar las sensaciones de acceso al, al metro de las principales líneas buscando poner a la gente en contra de los usuarios de los usuarios contra los manifestantes criminalizar la lucha social la lucha política este pueblo comienza a despertar esta primavera ...que desataron los estudiantes en estos días... ...logrando evadir los controles... ...logrando evadir la represión... ...en la primavera que tanto se espera... ...para que este Chile despierte... ...para que este Chile se levante... ...para que este Chile luche y deje de ser borrego, ...porque con todo el respeto que se merece cada una de las personas... ...son borregos del momento que nos reaccionan... ...son borregos del momento que les permiten ser avasallados... ...que les permiten suban los pasajes, suban el transporte... ...y nos reaccionen... ...quienes somos de generaciones de los 70... hicimos de la lucha callejera... Mucho más que una consigna, lo hicimos un compromiso social y político. Las nuevas generaciones deben aprender de estas luchas. Hay que perder el miedo. Y hoy día se comienza a perder el miedo. Podemos ver cómo se, se ha desatado la reverdía. Pero falta mucho para despertar Chile falta mucho para despertar. Nos encontramos en la Alameda, con Portugal. En diferentes zonas de Santiago se están produciendo enfrentamientos con las fuerzas represivas. Es hora de sumarnos. La Alameda se encuentra cortada, se han tomado los accesos. En esta inteligencia del Ministerio de Interior, al desplazar a las fuerzas represiva para custodiar los accesos al metro de Santiago de las estaciones, ha arrestado de, de funcionarios en estos sectores de la Alameda. ...se sigue combatiendo, se sigue peleando... ...esta es la realidad que vivimos... ...ya basta ya de... ...el pueblo debe reaccionar... ...el pueblo debe reaccionar... ...no debe... De... ...permitir... ...que estas situaciones... ...los intimiden... ...que la represión... ...los intimida... ...el miedo... ...se comienza a perder... indignación comienza a tener cuerpo de reverdía. en esta primavera de la reverdía desatada por los estudiantes que han mostrado un camino hay que tomar conciencia para salir a luchar no hay que quedarse en las casas nos podrán golpear nos podrán gasear, nos podrán mojar nos podrán detener pero vamos a seguir luchando. Quien, me, quien reportea un periodista que tiene su compromiso social muy definido y que no es objetivo, no es imparcial ante las desigualdades. podemos ver exactamente cómo se reprime nos encontramos en la Alameda frente ...a la Universidad Católica. Están metiendo en vivo. El carro policial se lanza contra los manifestantes buscando... In... La gente no arranca, al contrario, le hace frente. el vehículo, Policía se encuentra totalmente solo. Está totalmente solo. ¿Ah? Mire cómo agrede, mire cómo se lanza contra los manifestantes. La casa, Huye es cobardemente. Ese es un pueblo que comienza a despertar. ¡Estamos despertando! ¡Despierta Chile, despierta! No te quedes observando. Es hora de movilizarse, es hora de salir. Deja de ser un actor pasivo. Estas alamedas por donde pasará el hombre libre del mañana. Encontramos aquí en la Alameda, frente a la Biblioteca Nacional. Vemos detrás también el otro piquete. Hay dos piquetes de fuerzas especiales. Son dos piquetes, no más de 20 pacos en estos instantes. La gente se sigue resistiendo, sigue en las calles, sale a las calles. Se sigue tomando la, la Alameda. Podemos ver en estos instantes, eh, los manifestantes son mucho más y tienen todas las calles, a pesar de la represión, a pesar de la violencia institucional de carabineros. pueblo que comienza a perder el miedo no podemos ser indiferentes ante esta situación de de ante el despertar de la ardía ante la injusticia ante las desigualdades es un piquete de paco son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Macho Fer. 15 pagos. acercaron el guanaco, el carro, para ocultarse y poderle disparar a los manifestantes. Sí, están totalmente arrinconados en la Alameda frente a, la, a San Isidro ¿Ah? no tienen más refuerzos que los que podemos ver en estos instantes ¿Ah? destinaron a todos sus efectivos las estaciones de metro para custodiar y han quedado aislados esta es la realidad que estamos viendo en estos instantes. Gobierno de Piñera, tu regresión, tu política represiva, lo que planificaste desde el Ministerio del Interior, te ha fracasado. Este pueblo comienza a despertar este pueblo comienza a alzar la voz y a manifestarse. Han reprimido al pueblo y el pueblo ha salido y ha perdido el miedo. Encontramos en la Alameda, eh, frente a la Universidad de Chile. Esto ha sido una... el pueblo ha salido a las calles definitivamente a enfrentar la represión. Nos encontramos en una cuadra de, la... de las barricadas. Las... Eh... La represión ha sido incesante. Creo que los gabineros se encuentran resguardando las estaciones de México. ...la gente ha salido a manifestarse, ha sacado la voz. Acá nos encontramos en el bandejón central, frente a la Universidad de Chile. En este Chile de mercado, de la economía de mercado. En este Chile donde muchos viven en la burbuja, sometidos y no reaccionan. Podemos ver que aquí, justamente aquí frente a la Universidad de Chile... A una cuadra encuentran indigente, carpas de indigentes que pernoctan aquí en la noche. Eh, esto es en pleno bandejón central de la principal arteria del capital de Santiago. le estamos dando uno, no, no, no extintor, pare. No, no, no le creo al extintor, pare. O ¡El extintor, es ¡El extintor! Por ¡El El fracaso del ministro del Interior y su política represiva subestimó la fuerza del pueblo. El pueblo ha salido a las calles en las diferentes eh, estaciones de metro, en las principales arterias. En estos instantes vemos cómo se reprime. Esa es la realidad que estamos viviendo. en este momento, Piquete arremete Nos vemos ahí arremetiendo otra las manifestantes podemos verlo como... Carabinero se desplaza hacia la moneda. La pena! ¡Vamos, Ajá. Se te llegó a caer la luma, maricón. Sí, sobrepasados por los miles y miles de manifestantes que se congregan en diferentes puntos de la Alameda, desde Portugal hasta las inmediaciones de la moneda. En estos instantes, Carabineros se acerca a la moneda para tratar de reguardar. Esta es la represión que tenemos en estos instantes. Carainero hace patrullaje por los aires. En diferentes puntos de Santiago Tenemos los efectivos de represión, de manifestación Es un pueblo que ha perdido el miedo Nos encontramos en la Alameda con bandera Frente al Banco de Estado La gente ha sobrepasado a las fuerzas especiales Podemos ver diferentes barricadas que se han levantado. Transmitiendo en vivo. Jornada día viernes que ha sido intensa. Nos encontramos en la, en la Alameda, frente al, al Palacio de la Moneda. Ahí vemos sin Estamos en pleno bandejón a la media Se informan de diferentes enfrentamientos. En diferentes puntos de Santiago, en Maipú. en Grecia la Avenida Santa Rosa Este es un país que comienza a, de una u otra manera a despertar tanta indignación de un pueblo que comienza a manifestarse solamente hay pacos de tránsito que han sido ubicados ¿eh? para custodiar la moneda El carabinero está sobrepasado si aquí el pueblo se uniera y se hiciera presente en la Alameda frente a la moneda, tendríamos un acontecimiento único. Porque no hay suficientes efectivos de fuerzas especiales. ¿no? ...un grupo se, se ha instalado frente al Palacio de la Moneda... ...deberían ser miles los que estuviesen aquí en estos instantes... ...las fuerzas represivas no son suficientes para contener... que se vive en estos instantes una excesiva represión Miles manifestantes que se encuentran en todo instante desafiando la represión. <risa> ha comenzado el cacerolazo que habían anunciado. El pueblo que sale aquí, a pesar de la represión, podemos ver al fondo más barricadas, la alameda totalmente desbordada de manifestantes. Combine, la represión ha sido insuficiente para detener. Este es un pueblo que comienza a perder el miedo. Es un pueblo que comienza a responder. instante el vehículo le lanza a los manifestantes lo podemos ver le lanzó a los manifestantes el cjrf56 son las imágenes que tenemos en estos instantes están metiendo en vivo. Nos encontramos en la Alameda, en los héroes. Esta es la imagen a esta hora, Santiago de Chile, Alameda. A pesar de la represión, a pesar de las amenazas, este pueblo comienza a despertar. Tenemos mil cientos de manifestantes en diferentes puntos de la Alameda, que han salido y que han resistido la represión. En diferentes puntos de, de la Alameda se encuentran focos Diferentes por la barricada. Las rejas. ¿Qué de las rejas? Por el humo. ¿Estás metiendo en vivo? en la Alameda este es el ambiente que se, que se vive en estos instantes, la Alameda en los héroes